¿Qué tal amigos de día Nos encontramos desde los exteriores de la oficina técnica forense acá en el Cantón Quevedo, el lugar donde han llegado los familiares de Freddy Fernando Rezabala de Mera, el taxista asesinado en la calle 32 y Jaime Roldós, más conocido como el sector Camal Viejo, en la parroquia Viva Alfaro. Esta persona fue asesinada la tarde del día, martes 21 de junio, cuando había llegado hasta este lugar para dejar una carrera. Junto a él fueron también heridos dos personas más, identificadas como Steven Armando Martillo Maldonado y también una mujer identificada como Juilín Lilibec Sánchez Cedeño. Estas tres personas fueron eh, heridas en este lugar y la Policía Nacional pues reportó la muerte inmediata de Freddy Fernando Rezabala de Mero. De acuerdo con las primeras versiones también, el conductor del taxi, que es eh, Freddy Fernando, como les informaba, fue sacado del vehículo, dejado en una de las aceras de este sector, y en el mismo vehículo fue trasladado hasta el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, el ciudadano Steven Armando Martillo Maldonado, junto a Yuilin Lilibec Sánchez Cedeño, quien horas después murió en la casa asistencial. En el hospital Sagrado Corazón de Jesús, en el área de emergencia, perdió la vida ya Julin Lilibec Sánchez Cedeño, quien tenía una herida, de acuerdo a informes policiales, presentaba una herida de arma de fuego a la altura de la cabeza. Esa fue la información que nos proporcionó la misma Policía Nacional. ¿Qué hacían estas personas en el sector del Camal? Pues eh, de acuerdo con los familiares que están en este sitio y quienes se encuentran consternados, Freddy eh, bala había sido llamado para ir hasta el sector del Camal a dejar a una carrera, a dejar específicamente al señor Steven Martillo y a la señorita Yulín Sánchez. Sin embargo, fueron eh, emboscados por un vehículo desde donde los ocupantes habrían abierto fuego en contra el vehículo tipo taxi. Los impactos habrían sido originados por la parte de atrás de este vehículo y eh, impactaron de inmediato contra la humanidad de Freddy Fernando Rezabala a quien uno de los proyectiles le impacta la cabeza muriendo en el mismo lugar de acuerdo a los testigos el ocupante que se encontraba herido eh, habría también bajado pues a la persona que estaba ahí fallecida y a bordo del mismo taxi se habrían dirigido hasta el hospital Sagrado Corazón de Jesús donde fue ingresada al área de emergencia Yulín Lilibec Sánchez Cedeño pero allí también se reportó su muerte, dado que también presentaba una herida a la altura de la cabeza. Steven Armando Martillo, quien también resultó herido, tenía un roce de bala a la altura de la cabeza y otro orificio de entrada alojado en su pulmón. Esa es la información pues, que la Policía Nacional nos ha proporcionado también a través de reportes y como ayer lo hicimos a través de un en vivo, la policía informaba sobre este suceso. Aquí se encuentran los familiares del señor taxista, a eh, espera también de que se entreguen eh, los resultados. Tal vez vamos a dialogar con ellos para ver qué le piden ahora las autoridades. Amigos, quizás ustedes le piden a las autoridades que se haga justicia en este caso del señor taxista, ya que es una víctima colateral de todos estos hechos violentos acá. No hablar, no puedo. Bueno, el familiar del señor ha pedido no, no ser interrumpidos, están completamente concernados eh, por lo que ha ocurrido. Sin embargo, inicialmente nos informaron que él había recibido una llamada para que se le realice una carrera hasta el sector del Camal Viejo. Luego, ya a través de las redes sociales y todo lo que se originó el día martes, fue que ellos se enteraron de la muerte de Freddy Rezabala, un taxista de acá, del Cantón Quevedo, quien lamentablemente y por información de la misma Policía Nacional, habría sido una víctima colateral de este hecho violento que se registró en la calle 32 y Jaime Roldós del de sector eh, El Camal Viejo, como es identificado, perteneciente a la parroquia Viva Alfaro. Esa es la información, amigos, de, al día que les podemos llevar hasta este momento. Ustedes pueden ver allí a los familiares a la espera de que el cuerpo de Freddy Rezabala les sea entregado para poderlo llevar a velar hasta su hogar. Cuando nosotros llegamos, los familiares manifestaron que deseamos pues que se haga justicia, ya que él había salido a trabajar cuando ocurrió este hecho violento. Eh, para Diana Guayo, que nos está preguntando de dónde son estas personas, son de acá, del Cantón Quevedo. El hecho violento también se registró en el cantón Quevedo, en el sector del Camal Viejo, la tarde de este lunes, del perdón, la tarde de este martes, 21 de junio, cuando el señor taxista Freddy Rezabala habría llegado hasta este sector a dejar una carrera, eh, pero allí fueron emboscados por sujetos que se movilizaban a bordo de un vehículo y abrieron fuego en contra de ellos. Lamentablemente, una de las balas impactó en la cabeza de Freddy Rezabala, el taxista, quien murió en el mismo lugar. Eh, luego, los dos heridos, que son Steven Martillo y una mujer, fueron llevados hasta el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde Juilín eh, habría fallecido producto también de un tiro en la cabeza. Esa es la información que les podemos llevar hasta esta hora. Gracias a todos quienes han permanecido conectados. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales y también mantenerse informados a través de nuestra página www.aldia.com.es.